Buenas tardes, eh, mi nombre es Javier Izairre, eh, soy formador y soy coach y también soy facilitador ¿eh? en la empresa Altersforma. Eh, ¿Facilitador de qué? Diréis alguno, ¿no? pues facilitador de profesionales y directivos. ¿no? Todo lo que tiene que ver con las actividades directivas, el mundo de, de la transformación, desde el liderazgo, desde la gestión de los equipos. Ese es eh, mi área de influencia y mi campo de expertise, ¿no? con mis socios de la empresa Altersforma. Bueno, estoy encantado, estoy encantado porque también aquí mismo, formas, eh, hoy hemos terminado el, el taller y no curso, insisto, taller y no curso de dinámicas de, de autor. Han sido dos días hospedo intensos y eh, francamente inolvidables. Y yo que destacaría, eh, llevo muchos años en el mundo de la formación y de la escuela de la, pues toda la formación de medicina, y este, este taller es uno de esos hitos que te ayuda a seguir avanzando a ser sigues animado otra vez a revisarte de nuevo, a seguir cuestionándote, y sobre todo, si destacará dos cosas es por un lado están los contenidos, los modelos, eh, la secuencia de las cosas, que están también es muy importante, pero es mucho más importante conectar con la gente desde lo experiencial, ¿no? con el proceso que viven. Y si además eso lo integras, eso ya es pues en este, en este taller lo tienes. ¿Qué más? Eh, pues que lo recomiendo de corazón. Eh, nos, siempre recuerdo que nos decían ¡Oye, tenéis que tener eh, modelos, tenéis que tener gente a la que imitar, tenéis que tener referentes! Bueno, pues si queréis un buen referente, Miguel Ángel Romero, facilitador de este de, ayer, de dinámicas de autor, ahí tenéis uno, y a por Gracias.